Ahora vamos a ver cómo determinar pesos por el método de SATI. En este ejercicio vamos a tratar de configurar la plantilla con tres criterios y cuatro criterios. Acá vamos a hacer un ejercicio muy breve, suponiendo que en un riesgo de deslizamiento usamos la pendiente, precipitación y litología. Esto lo ponemos en columnas a los criterios o variables y también en filas. Y luego es como ponerlos en una balanza, por ejemplo C1. Con C2 los comparo, la pendiente con la precipitación. Ahora digo, la pendiente, ¿en cuanto es más importante frente a la precipitación? Acá tenemos una escala de, del 1 al 9, donde 9 es más importante, y del 1 al 1veno, donde el 1veno es menos importante. En este caso podría decir, voy a usar datos arbitrarios, que la pendiente es demostrablemente más importante que la precipitación. Entonces coloco 7. Y si comparo la pendiente con la litología, voy a decir que es absolutamente más importante. Entonces coloco un 9. Y si comparo la precipitación y la litología, puedo decir que la precipitación es notablemente más importante que la litología, o ligeramente más importante. Entonces colocaría un 3. Ya tengo estos valores. Ahora para llenar estos valores sería la inversa. Ahora comparo C1 con C2. Anteriormente dije que es más importante en una escala del 7. Demostrablemente más importante. Y si comparo al revés sería la inversa. Sería un séptimo. Demostrablemente menos importante. Entonces aquí lo que simplemente hago es colocar esto es igual a 1. Dividido para este campo para C4, ahora C3 con C1 sería igual a 1 dividido para D4 y en este caso C6 sería igual a 1 dividido para D5, si los quiero mostrar como fracción simplemente configuro, selecciono los campos, control control, clic derecho Formato de celdas, selecciono fracción, aceptar, ya tenemos el inverso. En este caso nos dice que es consistente, entonces aparentemente este análisis es correcto. Pero ¿qué pasa si tenemos cuatro variables o cuatro criterios? Simplemente debemos modificar esta plantilla, voy a hacer una copia, pulso la tecla control y arrastro la pestaña de criterios, de tres criterios. Cambio el nombre a cuatro criterios ahora vamos a agregar acá en la fila 15 clic derecho insertar para poner un criterio 4 criterio 4 podemos poner temperatura ahora debemos agregarlo tanto en las filas y en las columnas entonces vamos a agregar en e clic derecho insertar cuál bueno, criterio 4 y en las filas en 7 clic derecho insertar criterio 4 ahora para modificar las fórmulas es algo sumamente sencillo en la columna f si revisamos el comentario me piden que modifique la fórmula porque ya tengo ahora cuatro variables entonces voy a hacer lo siguiente por ejemplo en f3 en, en la celda seleccionada podemos ver que hace la multiplicación solamente hasta el 3 hasta el c1 c2 c3 debemos agregar el c4 entonces me pongo después de D4 multiplicado por y agrego y agrego la celda E4 y esto podemos acá donde dice un tercio. Estamos usando tres variables, pero como ahora usamos 4, modifico por el 4, ya tendría configurada de esta forma este campo. Ahora lo arrastro y ya tenemos este campo. En la columna G en CI simplemente arrastramos. Ahora en la columna H en llamada para H7 sería igual a G7 multiplicado por E10. Para obtener el E10 simplemente arrastraría la fórmula porque son sumas. Ahora vamos a modificar esta parte. Leemos el comentario, debemos asegurarnos que, que estos valores, que serían los pesos, correspondan a los valores de C1. En este caso solo sería temperatura C4, sería igual a G7, en F17, también corrijo la fórmula para que sume... Los cuatro criterios o variables. Simplemente arrastro o modifico de F13 a F16. En el CI me pide que reemplace el número 3 de la fórmula por la cantidad de variables. Ahora tenemos 4. Entonces simplemente los 3 los reemplazamos con 4. Realizamos lo mismo en RCI. Los 3 los reemplazamos con 4 ahora para completar el cruce de criterios C4 con C4 sería 1 y acá podemos colocar valores arbitrarios por ejemplo en C4 solo para este ejemplo puedo colocarle 5 3 6 acá recordemos C4 con C1 ya tengo el valor entonces sería esto es igual a 1 dividido para C1 con C4. Es el inverso. Lo mismo en, en C7. Sería igual a 1 dividido para E5. Y finalmente en D7 sería igual 1 dividido para E6. Y de esa forma hemos este, configurado la hoja de Excel para cuatro criterios. Si quieren aumentar más criterios pueden seguir el mismo procedimiento. Ahora vamos a determinar los pesos por el método de SATI para tres criterios. Vamos a hacerlo más pausadamente para explicar de una mejor manera. Entonces si decimos que vamos a analizar el riesgo de deslizamiento, por ejemplo, riesgo de deslizamiento. Y usamos las variables pendiente, precipitación o litología que serían los criterios. Si analizamos C1 con C1 va a ser C1, C2 con C2, C2, C3 con C3 va a ser C3. Por eso se coloca la unidad en esas celdas. Ahora, si comparamos C1 con C2, que sería la pendiente con la precipitación, cabe recalcar que en un equipo multidisciplinario no hay todólogos o criterios que se los debería tomar sin ninguna discusión o sin ningún consenso. Por ejemplo, en el equipo estamos 5 o 10 personas y vamos a decir... Comparamos la pendiente y la precipitación y les digo, ¿cuál es más importante para un riesgo de deslizamiento, la pendiente o la precipitación? Entonces yo digo, la pendiente es demostrablemente más importante, coloco un valor de 7. Y si todos en el equipo coinciden que el valor es 7 es el más adecuado, entonces colocamos un 7. caso contrario, se realizó un mayor análisis todo eso y dicen es absolutamente más importante, entonces colocamos el valor de 9. Ahora si analizamos la pendiente con la litología, alguien dice, bueno, es ligeramente más importante la pendiente que la litología. Y todos están de acuerdo en esto, colocamos un valor de 3. Y finalmente comparamos la precipitación con la litología. Y en este caso, bueno, alguien dice, tienen igual importancia. Y si todos están de acuerdo en, eh, y aceptan bajo diferentes parámetros o criterios, de consenso, acepta, entonces colocamos el valor de 1. Podemos ver si el ser es mayor que 0,10, es inconsistente, entonces algo está fallando. Este análisis no es el adecuado, entonces analizamos nuevamente criterio por criterio, comparación, y alguien dice, no, yo creo que de acuerdo al estudio de este investigador, la pendiente versus la litología es demostrablemente más importante entonces le cambiamos a un valor de 7 y todos aceptan 7 y alguien dice también bueno la precipitación con la litología hay estudios que dicen que la precipitación es más importante o es menos importante entonces acá debemos asignar por ejemplo dice es menos importante ligeramente menos importante un tercio sería entonces igual a 1 dividido para 3 aquí le agregamos decimales 0.33 y vemos que nos da un valor ya consistente y finalmente si todos estamos de acuerdo aceptamos entonces decimos estos son los pesos la pendiente tiene un peso de 0.79 precipitación 0.07 litología 0.15 si lo transformamos a porcentaje 79% 7% 15% entonces estos valores o estos pesos son los más difíciles de encontrar y esto se lo hace en base a consensos. Finalmente, si en un análisis posterior otro equipo multidisciplinario dice bueno, no estoy de acuerdo porque no puede ser que la pendiente tenga un valor tan alto o la precipitación un valor tan bajo, la litología un valor también bajo, simplemente se debe hacer otro análisis y llegar a un consenso. Y esto para cualquier proyecto o para cualquier, o para cualquier conflicto que se esté resolviendo a través del método de SATI. Lo importante es llegar a consensos y que al menos la mayor parte del equipo esté de acuerdo y ese resultado se lo pueda sustentar y defender con argumentos. Si te gustó este video no olvides darle una manito arriba y seguirme en todos los medios sociales. Muchísimas gracias.